Hey, hey, hey. Hola, ¿qué tal amigos del baúl del código? Hoy quería hacer un video eh, sobre cinco sitios web a los que yo eh, me, redir me redirijo o voy en busca de imágenes gratis para colocar en mis sitios web. Estos sitios eh, son totalmente gratis y eh, lo único que uno debería hacer es eh, buscar las imágenes eh, en inglés porque la mayoría de, de, de las imágenes hacen están etiquetadas en inglés pero tienen millones de imágenes que nos pueden servir una que uso mucho es pixabay eh, muy muy buena pixabay.com Dejaré los enlaces en la descripción también eh, uso eh, constantemente stopic un sitio, muy, un sitio web muy bueno eh, con imágenes en 4k tiene algunos videos también stopsnack.io muy bueno también eh, Busco muchas imágenes para mis sitios web para eh, agregarlos como demos de, de los sitios web que presento a los clientes eh, en LivePix también muy muy buenas, unas imágenes muy buenas para hacer eh, sitios web verticales también tiene unas imágenes eh, en vertical súper súper bien entonces me gusta utilizar mucho pero mi preferido es eh, de todas Spexels creo que fue uno de los mejores sitios web eh, también tiene muchas imágenes en español esta por eso la uso más y no he tenido ningún inconveniente encuentro siempre las imágenes que más necesito o también algunos vídeos cortos para agregar eh, como fondos bueno si a estos sitios web eh, les sirven, les gusta de pronto comentenme si ustedes los han utilizado o qué otros sitios web ustedes utilizan que yo también podría probar les agradecería lo escriban en los comentarios le den un me gusta y se suscriban y lo compartan sí, si así lo desean muchas gracias que tengan muy buen día